Espere este viernes 5 de abril Transmisión especial del conocimiento Del recurso de apelación En el caso Emily Peguero Viva todas las incidencias A través de Telenor, Canal 56 Y Telenor.com Y todas nuestras redes sociales Este viernes 5 A las 9 de la mañana por Telenor Porque somos noticias Somos Telenor